¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Con el mapa de Abstraction Y. expandir un poco más la isla. Pero, por favor. Vale. La casa esta. La quiero quitar. Porque. Está. Es que está justo en medio, ¿sabes? De todos. Y se fue a tomar viento la vaca. Espectacular. No me pisen los cultivos, ¿eh? No me pisen los cultivos, vaca. Despawn. Eh... Guardo todo esto aquí. pam, pam, pam, pam, Quitar este agua porque no me interesa que esté todo esto lleno de agua. ¿Vale? Muy bien, muy bien, muy bien. Pero es que ese agua es para que puedas desplazarte Tal y cual Bueno, pero a mí me molesta ahí está. ahí está Y ahí está Por favor, que tampoco está complicado ¡Oh! ¿Pero esto qué es? Generador de delfín Bueno, bueno, bueno Me llevo a cantar las cosas que tenga de hierro, ¿sabes? Porque si me hago un pico de hierro... Pero no está encantado... Uy, uy, uy, uy... Pues... Claro... No sé si me explico... No sé si me explico, güey... Bueno, ya se me han generado ahí... Vale... Eso es hundido... Vale, hay que tener cuidado, ¿eh? Está muy bien esta zona... Pero también... Hay que tener cuidado que no vengan a por nosotros. Porque si vienen a por mí... Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Pam, pam, pam, pam, pam. Perfecto. Vamos bien, vamos bien. Vamos muy bien, chicos. Vamos muy bien. Pam, pam. ¿Qué, vaquita, te gusta? Claro, sé si es que ya somos profesionales aquí en el Minecraft. En realidad no, pero es para animarnos un poco. pam, pam, pam, pam. Pam. ¿Vale? Una zona especial, ¿eh? Vale, bueno. ¿Ves todo esto? También va fuera. Todo, todo, todo fuera. Todo fuera, güey. Todo fuera, es que... Pam, pam, pam, pam, pam, pam. pam Y la vaca se cae. No pasa nada. Yo te salvo. Salvada. Pam, pam, pam, pam. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ahí está. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ah, oh. ¡Fuera! Esto va fuera. Me he rayado porque pensaba que la casa seguía para arriba, ¿sabes? Y no, no, no sigue para arriba. Esta es la casa, ¿sabes? ¿Roca? ¿Tierra? ¡No! Bloques varios. Vale. Esto, esto, esto y esto. Aquí serían bloques varios. Esto, esto, esto, esto, esto y esto. Esto, esto y esto, esto. Esto. Esto. Vale. Tierra. Luego. Vale. Plantas y todo eso. Uh -huh. Me sirve. Hashtag me sirve. Luego. Comida. ¿Vale? Y objetos varios. Comida. Bajos. Comida, comida. Objetos varios. Eh, estoy buscando cofres cuando están aquí, ¿sabes? increíble Vale. Voy a terminar de colocar el muro este. De que esto. No, no. Esto, esto es mío, ¿eh? Aquí los aldeanos se piensan que todo es suyo. Pues no. Pam, pam, pam, pam, pam. Entonces sería: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Sale aquí: 4. Perfecto. ¡Ey! Se me coló. Se me coló esa vaca, güey. ¡Vete por ahí, hombre! ¿Cómo lo estáis viendo? ¿Qué, ¿Qué os parece? ¡Uh! ¡Uh! Casi tiro al aldeano. Señor, le pido amablemente que, que, que venga para acá. ¿Vale? Uf. señor Esto es un momento muy tenso, ¿eh? Señor, le pido amablemente Espérate No quiero problemas con el aldeano, ¿eh? Señor, le, le pido No, no no quiero tradear con usted, señor No, se lanzará un poco el culo, ¿eh? Uf Uff Oh my oh, god oh oh oh oh. oh, oh, oh, oh ¿Qué pensabas? ¿Es ¿Que no me iba a recuperar? Pues sí, he, me he recuperado Ah, se ha salvado el señor Menos mal Menos mal, menos mal Vale, y sustituirlos Por Por la tierra, ¿Sabes? Porque quiero que todo esto sea césped. Y aparte, como necesito la roca para poder terminar la sala de cofres. Por lo menos la sala de cofres ya la tengo lista. ¿Sabes? Me ha parecido ver un bloque infestado. Vale. Está. Ahí está. Perfecto. El techo de esta sala. Hombre. Puede hacerse así. Vale. Sí, se puede hacer así. Más bloques de piedra. Aquí. Vale. Si es solo para hacer así. Y listo. Entonces. Eh, necesito. Pa, pa, pa, pa, pa comida. Vale.